No sé si va a cambiar Cuánto tiempo he de aguantar No sé si todo esto cambia. Más. El día de hoy amanezco enfermo y yo he probado ese sabor. Quiero vivir y tirar gotas de sudor, no morirme lento dando llanto de dolor las noches la misma sensación No quiero caer cargando con esta presión Todo comenzó con una depresión Te juro que estoy buscando alguna solución Los doctores no pudieron ayudar Y no dejé que esto me pudiera frenar Estoy débil y solo quiero irme Por favor, solo déjame rendirme No sé si va a cambiar Esto cambie, pero no quiero esperar Cuanto más debo sangrar Nunca pedí ayuda, pero quería que me fueras a ayudar no quise dar lástima y no te quise lastimar Desganado y con ganas de llorar Aunque no me debas nada te podrías interesar Cuando llores en silencio y no me puedes aguantar Cuando yo te necesite no me dejes para luego Cuando me duele el cuerpo y quiera vomitar Serías capaz de preguntarme qué tengo Profe tantas noches este sabor amargo Pero no quería sentirme débil al verte No sabes lo duro que es querer hacer algo y no tener las Fuerza suficiente No sé si va a cambiar Cuánto tiempo he de aguantar No sé si todo esto cambie Te con ¡Cuánto cuánto cuánto